Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Sed bienvenidos a este programa que si os digo la verdad es un programa distinto. Hoy vamos a hacer un programa, ya hemos hablado de economía en, estos, en estas últimas semanas, en esta crisis, podemos decir crisis, que eh, tiene todas las papeletas para que nos caiga, si no a final de este año, pues en el año próximo. Esto no es un mensaje alarmista, ni mucho menos. Esto es algo que es cíclico. Esto es algo normal. Esto no hay que preocuparse. Al igual pues, que en invierno pues lo más normal es que nieve ¿no? y no en verano. Si nieva en verano, pues es algo anómalo. Pero esto vendría a ser algo muy parecido. El tema de hoy, próxima crisis económica mundial y George Soros. Lo que no quieren que sepas, y es evidente, no quieren que sepas todo lo que el señor Soros, en este caso, estaría hurgando día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año. ¿Qué podemos hablar de, eh, del señor Soros? Antes recordaros que hay dos vídeos anteriores donde se habla pues, de todo, de del tema financiero mundial, del tema relacionado pues, con diferentes eh, formas de tumbar una economía. Pero aquí vemos que con el señor Soros tenemos una nueva forma, por decirlo así, de tumbar una economía de un país. Y ahora está poniendo eh, en práctica otra nueva forma de tumbar la economía de un país. Concretamente... En este programa no voy a caer en la conspiranoia, ni vamos a caer en la conspiración, sino que es un señor que ya uno de vosotros me dijo, Rafa, investiga lo que hace este señor, investiga su forma de proceder y sobre todo eh, analiza las cosas desde tu punto de vista. Yo os voy a dar aquí, no un punto de vista, sino lo, todo lo que he podido estudiar eh, en relación al señor Soros. Señor, por decirle de alguna manera. Sabemos que este señor, pues bueno, es anecdóticamente judío, como puede ser musulmán o puede ser budista. O sea, eso a él no le afecta y tampoco es una persona practicante, pero que utiliza en contra de ciertos medios de prensa para decirle eh, si es o preguntarle si es son o son, en este caso, antisemitas cada vez que cualquier persona hace una crítica en relación al señor Soros. El primer antisemita, podríamos calificarlo a él, porque él estuvo, él es judío, que se hizo pasar por nazi o por cristiano, en este caso, por un cristiano que fue protegido por un colaboracionista húngaro en la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que la Segunda Guerra Mundial eh, devastó pues, muchos países y hubo el problema este de las grandes deportaciones y, en fin, él vio esto en persona y siendo judío eh, ayudó eh, con la friolera de 14, 15, 16 años, a poder eh, colaborar pues, a realizar todos est todas estas tareas, ¿no? por decirlo o llamarlo de alguna manera. ¿no? Sabemos que George eh, Soros, su nombre original es Georgi Schwartz. ¿Eh? Nació como Georgie Schwartz, y luego pues, se cambió el nombre, por decirlo así, el apellido y que eh, bueno, nació el 12 de agosto de 1930. Esto es lo único que podemos decir eh, en relación a este señor. El 16 de septiembre del año 1992, ¿os acordáis de la famosa crisis del año 92? Después de las famosas olimpiadas. Olimpiadas de Barcelona, yo tenía 17 años y yo ya escuchaba hablar de crisis en aquel entonces. Se devaluó la moneda en España, se devaluó la moneda en toda Europa. En toda Europa se devaluó la moneda. Este señor, eh, contándolo de una forma muy rudimentaria, lo que hizo fue eh, introducir otro tipo de moneda en, eh, en Inglaterra, para que, eh, bueno, la cantidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de dólares, por decirlo así, introdujo tanta moneda extranjera que luego al cambio se empezó a devaluar y en ese cambio, en esa transacción, es donde él ganó miles de millones de dólares. Eh, hizo temblar la economía en Inglaterra, fue, pues bueno, al acoso y derribo de, de, de la moneda británica y por ende todo cayó de una forma sucesiva en el resto de Europa y por ende en el mundo, exceptuando en Estados Unidos. Muchos afirman que este señor trabaja para tal o cual, no, este señor trabaja para él mismo. Este señor es el hombre que maneja los hilos de todas las empresas y los bancos privados del mundo. Es decir, que si veis algo anómalo, Seguro que el señor George Soros está detrás. Dicho esto, del 16 de septiembre del año 1992, cuando tumba la moneda británica, que en aquel entonces estaba muy fuerte, y con este tipo de especulaciones, pues ganó más de unos mil millones de dólares. Bueno, ya podéis imaginar eh, el, el, las pérdidas, que tuvieron más de 3.400 millones de pérdidas en Libras eh, británicas. Pues bueno, este señor eh, es la persona más rica del mundo, con un eh, patrimonio de 24.200 hasta hace el 2015. En la revista Forbes, ya sabes que la revista Forbes son los que eh, eh, califican eh, las riquezas de cada uno. ¿no? Pues este señor en el 2015 tendría unos 24.000 y pocos millones de dólares. Este señor pues eh, tiene un pasado muy oscuro, cuando los archivos de la CIA, eh, de hecho este señor fue, fue eh, por parte de una de las fiscalías de, de los Estados Unidos, pues eh, quieren rescatar estos archivos de la CIA y concretamente este señor estaba no trabajando para la CIA, porque mucha gente dice, es que trabaja para la CIA, no trabaja para la CIA, trabaja cuando le apetece conjuntamente con la CIA y cuando no. Pues, trabaja con otros servicios de inteligencia. Evidentemente, vosotros preguntaréis ¿para qué? ¿Para qué trabaja con un servicio de inteligencia un señor rico, magnate, eh, filántropo? No sé, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues algo muy simple. Derrocar los, las soberanías. Derrocar las soberanías en todos los países que pueda. De hecho, en el año 87 fue eh, uno de los que colaboraron económicamente en Hungría y en la antigua Checoslovaquia. Checoslovaquia pues, era un país que estaba bajo el yugo de la Unión Soviética en aquel entonces, pero él fue eh, el que dio una inyección económica a unos grupos, eh, podemos decir, de, de dudosa reputación, como la mafia, ¿no? para eh, generar una serie de inconvenientes y problemas en las soberanías de estos países. Esto también lo hace en Hungría. Eh, seguramente habéis escuchado por ahí que es para derrocar el comunismo. Pues bueno, a este señor le da igual que sea comunismo o que sea un gobierno de derechas, eso él le da lo mismo. Mientras que el gobierno que esté de turno sea derrocado, se pone un gobierno títere y a partir de aquí se empieza con la especulación financiera y con todo lo que es la masacre financiera que este señor ocasiona, él gana con tu pobreza. Es decir, tú te empeñas con el banco, el banco gana dinero y el banco, algunos réditos económicos, se los paga a este señor. Este señor es el fundador de Quantum Found y eh, es presidente de Soros Found Man Management. Perdona, en mi inglés, es un poco pésimo. Eh, este señor lo que ha hecho ha sido estar detrás de todas las, eh, las crisis económicas. ...y que él ha hurgado, de hecho, en, es como eh, su mente es como un laboratorio para poder eh, eh, eh, crear y generar una serie de crisis. Él ha escrito muchos libros, este señor ha escrito muchos libros y todos los libros que él ha escrito son... Eh, ...podríamos decir como una especie de libros santos para muchos economistas para derrocar una economía. Es decir... Tú derrocas una economía y los beneficios los tengo yo. Con tu pobreza yo gano dinero, con tus deudas yo gano dinero. Con todo lo que tú puedas perder yo estoy ganando. Pero claro, vemos aquí como este señor eh, tiene pues unas grandes disputas con Rusia. Evidentemente es normal. Eh, Rusia, pues tampoco es que sean muy amantes de los judíos, no solamente la antigua Alemania nazi, sino que esto existen y son reminiscencias de la, de la antigua Unión Soviética y de la nueva Rusia, la madre Rusia, el gran oso. Pues eh, Rusia también iría muy en contra de él, el señor Putin iría en contra de él y él en contra del señor Putin. Claro, todos podemos pensar, bueno, entonces irá a favor de Estados Unidos como le interesa tampoco van a favor de, de Estados Unidos ni a favor del señor Donald Trump en este preciso momento. Sí eh, impulsó la carrera de Hillary, perdón, de Barack Obama y frenó la carrera de Hillary Clinton por una serie de inconvenientes económicos. Vosotros eh, os, mm, os preguntaréis cómo llegó el señor Obama al poder, cómo le dieron el premio Nobel, si además tuvo guerras también, igual que todos los presidentes de los Estados Unidos. Pero bueno, esto ha sido impulsado por todas las empresas que eh, tienen pues, unos beneficios brutales y que este señor está detrás. Es decir, muchas campañas las está financiando él. Pero lo más curioso, todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica también está impulsado por el señor Soros. Lo que está pasando en España, este gobierno que de la noche a la mañana cambia de derecha a e izquierda, utilizan las legalidades, las legalidades constitucionales, para mm, en, eh, utilizar esa trampilla por detrás, dado a que el señor Soros se reunió con Pedro Sánchez. Evidentemente, él ahora es más afín a los gobiernos de la izquierda, ¿Por qué? Pues por algo muy simple, porque la izquierda va a empobrecer, va a empobrecer eh, en cierto modo a la población. Si os dais cuenta, en muchos países de la izquierda, y no, y no me califiquéis de derecha o de izquierda, pero yo no tengo ningún ideal político, yo lo que voy es en contra de todo lo que hacen este tipo de personas, que es empobrecer. Entonces él ahora le va muy bien, le va muy bien, sobre todo que la izquierda florezca en Latinoamérica para él endeudar. A la población latinoamericana y la población latinoamericana cada vez es más pobre, el rico es más rico gracias a él y evidentemente vosotros tenéis que pagar luz, alquiler, consumo de agua, consumo de luz, consumo de esto, el combustible de vuestro coche, los teléfonos celulares, los móviles, pues bueno. Él tiene beneficios. ¿Y sabéis por qué? Porque él tiene sus tentáculos en todas, o en casi todas, no en todas, pero muchas de las empresas a nivel mundial. Después de todo esto que os estoy contando, podemos ver cómo se puede derrocar a un gobierno, es desestabilizando su propia moneda. Por ejemplo, lo que ha pasado aquí en España, esto de los ideales, eh, esto ya ha ocurrido en Rusia. Esto de los ideales de Cataluña independiente, eso, eh, eh, yo no voy, a, no voy a ceñirme a eso, cada uno tiene un ideal, es libre y me parece muy bien que cada uno tenga un sentimiento personal en relación a esto en mi país. Pero para eso hace falta un movimiento financiero. Esto no se financia solo, no puede salir de las arcas de un Estado, tiene que salir de algo más. Pues bueno, algunas cosas serían financiadas por el señor George Soros. Es muy curioso porque... Muchos pensábamos, incluso yo me voy a incluir, que era el señor Vladimir Putin el que estaba detrás de todo esto que ha ocurrido en España. Pues no. Eh, fijaos cómo eh, indagando, indagando en relación a este señor, pues eh, te das cuenta de que todos los caminos te llevan a Soros Found Management y a Quantum Found. ¿Quién es esa empresa? Del señor. Solos. Él tiene los tentáculos en todas las empresas, compañías eléctricas, compañías de telefonía. Sí, sí, sí. Esto es así. O sea, eh, más fácil. Lo podéis buscar en Internet. Lo tenéis. Todo esto está. Luego, este famoso escándalo. ¿Os acordáis de los archivos estos de, de Panamá? Que fueron 11 millones de archivos en los que estaban implicados, pues. Tal familia, tal empresa, casas reales, eh, grandes actores de cine, sobre todo en España. Sabemos que Panamá, pues ahí se ha intentado blanquear el dinero. Pues qué curioso todo esto, porque la empresa que saca a florecer todo esto, porque claro, el señor Soros le da igual que tú ganes dinero. El señor Soros no le importa que tú seas enormemente rico, pero si eres rico tendrás que rendirle cuentas al señor Soros. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas personas, estos 11 millones de archivos, que no es un Wikileaks, no es un Batileaks, no es, eh, no, sino es una empresa. Es una unión, por decirlo así, de eh, personas de prensa, que nadie conoce, que es una, una nueva empresa, donde está financiado una gran parte por el señor Soros. ¿Por qué? Porque todos esos estaban blanqueando dinero sin el permiso del señor Soros. Soros. Esto evidentemente ha saltado a la palestra y en todos los países del mundo en el que se incluye este país, España, pues han salido nombres muy famosos y personas próximas a muchos lugares, gente muy famosa, muy, muy, muy famosa y con unos, eh, unos patrimonios muy altos. Claro, evidentemente eso ha causado escándalo en España, al igual que en otros países del mundo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? que los diferentes gobiernos, a nivel, eh, a nivel jurídico, pues los han llamado y los han sentado en el banquillo para que diesen explicaciones de esta evasión de impuestos y blanqueamiento de dinero. Con lo cual, él lo que ha hecho ha sido tirar de la manta con esta empresa, esta unión, es una, una especie de unión de, eh, podemos decir de eh, medios de prensa, periodistas, por decirlo de alguna manera, algunos reconocidos a nivel mundial y otros un tanto desconocidos. Pero lo que es verdad es que esta empresa no se conocía y los medios tampoco la conocían. Pues bueno, han tirado de la ha tirado de la manta y esos 11 millones de archivos han salido a la luz, con lo cual tú no puedes ser rico sin que el señor Soros te permita tener dinero. Con lo cual vemos que el señor Soros no solo especula, no solo genera crisis, no solo eh, tambalea, por decirlo de alguna manera, eh, la soberanía de los países. Las economías la, es capaz de tumbarlas, pero ojo, no las tumba solamente por negocio propio, sino para beneficiarse a él y a todo el establishment que tiene a su alrededor. Todos hemos ido a hablar del Club Bilderberg. Bueno pues este señor estaría por encima del club Bilderberg. Este señor, pues bueno, aparte de haber sido colaboracionista, financiar grupos terroristas, eh, derrocar eh, diferentes gobiernos, eh, estar desestabilizando Latinoamérica y parte de Europa, todas estas maniobras que están habiendo, no el tema islámico, porque eso es otra cosa harina de otro costal, pero lo que sí es cierto es que la desestabilización de todos los países en Europa sería su primordial objetivo y la destrucción de Rusia. Estados Unidos le puede hacer frente a nivel económico, Rusia también, pero él pues, va intentando eh, con calzador eh, introducir sus ...grandes tentáculos. Él eh, tiene pues un, uno de los grandes especuladores a su lado... ...que es un señor que es de Polonia... ...y que también está afincado en Estados... ...en Inglaterra, perdón, al igual que él... ...porque él fue refugiado dos años después de que acabó la guerra. Él, siendo curiosamente judío... ¿eh? ...que podía haber sido pues, cristiano o lo que sea... ...eso es lo de menos... ...es anecdótico que él sea judío. Pues él emigra conjuntamente con sus padres... A, eh, a Inglaterra, el Reino Unido. Pues bueno, él allí tiene pues, una serie de mentores, él eh, estudiaría, él se pondría las pilas, como se suele decir, eh, él estaría influido por, lo podéis buscar, Karl Popper, que sería uno de los que... Mm, Hablaría pues, de eh, esa sociedad abierta y del liberalismo. Sería este señor el que luego pondría en práctica la filosofía y la economía, la juntaría todo eh, en, en uno, por decirlo así, que es una mezcla un tanto explosiva. Mezclar filosofía y economía para generar todo lo que él hace. Eh, todas las personas que han trabajado con él, todo el mundo eh, que ha participado o han sido colaboracionistas en sus empresas, dicen que es un señor que no tiene escrúpulos, que le da igual. O sea, él habla él pacta con los gobiernos soberanos. Él pacta, él es capaz de pactar, él va a un banco, él va a un grupo de bancos, a grupos financieros y él pone sus normas. Cuando digo pone sus normas es que las normas ya las ha puesto en España. ¿Eh? las ha puesto en España, pues con el señor Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno en este momento, de nuestro querido país, que se llama España, y sobre todo ha sido eh, eh, la persona pues que, no solamente derroca, financia, sino que especula al 100% con los fondos monetarios internacionales. Es decir, si él quiere derrocar, a él le interesa lo mismo que la economía china esté en auge. ¿Por qué? Pues porque eso puede derrocar a Rusia y puede derrocar a la Unión Europea. ¿A Estados Unidos le puede pillar? Por supuesto, claro que le puede pillar todo este tema. Y sobre todo, de lleno. Cuidado, porque eh, este señor, que. Estaréis pensando, Rafa se ha vuelto loco, está conspirando. No, conspirar es decir que es un reptiliano y que se quita la máscara y la tira al suelo y se come los ratones. Eso sería una conspiranoia. Pero cuando mm, te metes de lleno en lo que es la figura de George Soros, sacas varias conclusiones. Una de ellas es que no tiene escrúpulos ninguno, está por encima del bien y del mal, es decir... Eh, hay países que son potencias. China, Rusia, Estados Unidos, no? la Unión Europea, por ejemplo. no? Vamos a poner este ejemplo. Y luego hay personas físicas que están por, muy por encima del resto. ¿Pensáis que este señor está por encima de cualquier monarquía europea? Por supuesto. Por encima de cualquier compañía petrolífera. Por supuesto, quizá hay eh, compañías petrolíferas o bancos o grupos de bancos que tienen mucho más patrimonio. Sí, pero es el único individuo que es capaz de especular hasta tal punto de ocasionar tu bancarrota y encima que tú le debas dinero. Cuidado con esto. Entonces, esto es un peligro en potencia. Esto es un peligro que hay que tener muchísimo cuidado. Las conclusiones que saco yo de este señor, pues bueno, no tiene escrúpulos, me dejo muchas cosas, no quiero hacer este directo muy largo, pero este señor no tiene escrúpulos, maneja los hilos del mundo, el club Bilderberg, para él es un juego de niños, el School todo Bones, todo esto que se habla en las redes, sobre todo los canales de conspiración, para él es un juego de niños, esto para él no es absolutamente nada y él no forma parte de ninguna sociedad. Ni de los Illuminati, ni de los Apagati, ni de los Esfumati, ni de... no, no. El señor Soros, forma parte de él y su familia. Tiene hijos, tiene hijos. Y todos los hijos están insertados en esos tentáculos a nivel mundial, en todas sus pequeñitas empresas secundarias y, ojo, fundaciones y sociedades sin ánimo de lucro. Me dejo muchos temas relacionados con las drogas, me dejo muchos temas relacionados con los fármacos, me dejo muchos temas con las farmacéuticas, drogas, etc. Pero yo creo que eso va a ser en otro programa, va a ser en otro momento, porque yo creo que con todo lo que hemos iniciado y permitirme, ya sabéis que Rafa Fernández en busca de la verdad no es una persona que hable de conspiración ni de conspiranoia. Muchísimo menos. Pero hablamos de una realidad. De una realidad que a él le da lo mismo que los pueblos estén pasando necesidad e incluso hambre. Este sería uno de los responsables. Es más, lo tengo aquí y con todo lo que, yo, lo que ya he leído, que no es poco, todo lo que he visto en relación a las documentaciones con la CIA, colaborando con la CIA y con otros servicios de inteligencia, para financiar a grupos, para derrocar un gobierno. Cuidado con esto, cuidado con esto. Movimientos de las primaveras árabes, las primavera de colores, estas del, del este de Europa, todos los problemas que ha tenido Rusia, ha sido proporcionado y patrocinado y amañado por el señor George Soros. Así que este señor no tiene desperdicio. Estaría por encima del bien, por encima del mal. Por encima de la humanidad, vuelvo a repetir, no es conspiranoia, es todo lo contrario. En fin, ¿qué podemos más decir de esto? Pues nada, si queréis leo unas cuantas preguntas y pues bueno, si no tenéis preguntas que realizar, pues yo me marcharé. Me marcharé y continuaré con mi trabajo. Eh, vamos a ver... Vamos a ver, bueno, no tenéis aquí. Parece ser el diablo en estado puro, este indomable. Pero, ¿cómo es posible tanto poder? Pues bueno, eh, su poder, fíjate, fíjate, fíjate una cosa, querido amigo, eh, amiga, en este caso, Maite Lorenzo, es muy curioso porque este señor empezó pues llevando cafés, trabajando, vendiendo neveras, cafeteras. Televisores. Este señor empezó de la nada y tuvo patrocinadores económicos. Y este señor desde Suiza, cuidado, desde Suiza era el que hurgaba. ¿Por qué desde Suiza? ¿Por qué desde Suiza? Porque Suiza está fuera de muchas legalidades. Y sobre todo en aquel entonces de legalidades financieras. Financieras. Y podía hacer muchas cosas. Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Pues él empezó así, hasta que empiezan a activar su mente. Y él empieza a hacer inversiones, empieza a absorber empresas, a fundar, a borrar, a cerrar, a abrir, a reescribir. Y lo haría él solo, completamente solo, hasta que él, de una forma muy independiente... Estaría incluso por encima de la familia Rockshild. La familia Rockshild son los que han ayudado a este señor desde un principio, los antiguos de la familia Rothschild. Y Rockefeller sería pues un Mindundi al lado de este señor. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, Soros es más rico que los Rothschild, sí, señor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es mucho más rico que los Rockshild. Pero ya no solo rico en patrimonio sino que él sabe jugar sus cartas y tiene tantos tentáculos que podría derrocar la economía de los Rockshide y de los mismos Rockefeller. Podría derrocarla, podría derrocar cualquier economía. De hecho, lo está haciendo hoy en día con Europa. No olvidaros, las crisis económicas él ha ganado dinero. La famosa crisis del 92, que cerraron miles de empresas en España, fue dada porque él urbó esa crisis en Europa. Empezó en el Reino Unido. Pero luego la crisis llegó a Europa. Y él endeudó a países, endeudó a países los cuales, a día de hoy, pues ya esas deudas están muchas, están saldadas. Pero luego volvemos a la crisis de 2007-2008. También estaría pensada, ideada y diseñada en su laboratorio. Vamos a ver qué dice nuestra amiga Alma Zarazua. Hay un canal llamado En busca de la verdad y habla de todo lo referente a lo que pasa en el mundo y la economía. <risa> Gracias Alma Zarazua, un abrazo para ti desde aquí, desde España. Ah, mundo del mañana, <risa> se ha equivocado, ya lo había visto era una broma. Saludos para ti desde aquí, ¿eh? Sí, se los puede comer a tono a todos, Corín Delgado, por supuesto, no tengas la menor duda. Así que, dice Sergio Asla Joven, dice, es un plan de los Illuminati y reptilianos para quedarse con todo el pastel esclavizando y manejando a su antojo. Eso, querido Sergio Asla Joven, eso es caer un poco en la conspiranoia para mi modo de ver. Quizá para el tuyo es el más correcto, pero para mí, eso de reptilianos, Illuminatis, eso está muy bien, ¿no? Para, sobre todo, en una reunión de familia, en cumpleaños, hablas de los reptilianos iluminatis y se les calababa alucinando porque wow, ¿eso qué es? No? pero si nos ceñimos a lo que podemos ver de forma tangible, que podemos tocar y ver las estadísticas sin pensar en que este señor se arranca la piel de la cara, por decir un ejemplo no verás todos los datos que te he dado es alucinante, o sea hay dos figuras más que he podido estudiar yo a lo largo de, de mi vida una fue la de Alejandro Magno otra fue la de Napoleón Bonaparte. Y esta es una de las personas que voy a seguir estudiando y voy a seguir dando datos. Y voy a, esto yo creo que es rascar en la superficie, me da a mí que esto es rascar en la superficie, y lo que vamos a hacer en programas próximos es seguir hablando de todo esto. Así que amigos, yo por mi parte, yo eh, os agradezco que... Eh, estéis aquí, que prestado, hayáis prestado atención a este directo, sobre todo un viernes, que todo el mundo quiere irse a su casa ¿eh? y descansar y no estar aquí pendiente de Rafa Fernández ni de nada. Eh, y pues bueno, desearos un buen fin de semana, mañana tendréis más vídeos, charlaremos de muchas cositas más y ojo, no olvidaros que hoy he subido un vídeo eh, pues nos vamos a Egipto, ¿eh? te quieres venir, ya somos más de lo que del cupo que teníamos. ¿eh? Así que si os queréis venir, pues bueno, ahí tenéis los datos y pues yo encantado. Y como se suele decir, yo también me pago mi viaje, no digáis que hago negocio con esto. ¿eh? Yo me pago el mío también, como buen, como buen trabajador. ¿eh? Así que cada uno, que cada palo aguante su vela, como suele decirse. ¿vale? Esta noche tenemos directo en Clásicos del Misterio. Y vamos, bueno, van, yo no sé si entraré, no lo tengo muy claro por tema de tiempo y de mi agenda, sí, la agenda está hasta última hora de la noche. Eh, van a hablar del Serapeum de Saqqara, si no recuerdo mal, clásicos del misterio. Así que amigos, yo encantado de que estéis aquí y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa. Nos veremos mañana seguramente y subiremos algún vídeo. Un abrazo, un beso a todos. Hasta luego y muchas gracias.